Bueno, pues feliz año 2023, 11 de enero. Y esta mañana, antes de irme a, al currelo, eh, he decidido que voy a grabar un episodio que va a ser el primero de por lo menos tres eh, sobre un temita que me estoy preparando. De momento tengo sacada la parte A del libro Bach for Banjo, que ya conocéis, que lo compré hace unos cuantos años. Y voy sacando tema de vez en cuando. Y este que que es muy chulo, que es, es eh, Soplo en el tanga. ¿Vale? Air on the G-string. Um, y bueno, esto está dividido en tres partes, la parte A, la parte B, la parte C. La parte A es la más conocida, eh, inmediatamente en cuanto la escuchéis vais a saber cuál es. Eh, y es relativamente fácil, la parte A. <ríe> la parte B es un poquito más complicada, por, no porque tenga complicación de de digitaciones ni nada, sino porque es un poco difícil de entender, por lo menos para mí. Eh, esto, si os fijáis, está aquí empieza la parte B, digamos, hay un... cada compás tiene dos o tres acordes. Hay alguno que incluso cuatro acordes, es decir, cada, cada pulso de, del compás es un acorde distinto, esto es, es dificilillo, ¿vale? Y eh, la, mi intención es, evidentemente, enseñar el tema completo, de momento va a dar la parte A, luego habrá otro día que haré la parte B y otro día que haré la parte C eh, y eh, crear una versión que ya he empezado, por lo menos con esa parte A que ya más o menos me sé acompañado por guitarra acústica, ¿vale? de hecho ya he hecho un par de pruebas, le voy a poner de packing track una, una batería y una guitarra acústica y no sé si meteré también bajo y de todo, o el bajo lo puedo coger de, de un MIDI y creo que puede quedar chulo, va a ser un sacrilegio total, ¿vale? Me van, se me van a echar encima todo el mundo, vamos, nadie, porque realmente esto no lo ve ni, ni el tato. Pero si lo ve un músico, de que, que, que tenga medio idea de, de cómo va el tema este de Bach, me, vamos, me va a matar. ¿Por qué? Pues porque yo lo voy a tocar a, por lo menos al doble de la velocidad, de hecho en el tutorial lo, lo vais a ver, al doble de la velocidad de lo que haría un músico en condiciones. ¿vale? Esto va originalmente... Vale, así con esta, porque eso está tocado con cuerdas y entonces las cuerdas tienen mucho sustain, pero con el banjo este, que, este o cualquiera, que dura el sonido poquísimo, no tiene sustain ninguno, pues a mí se me hace un poquito coñazo. Bueno, dicho lo cual, eh, lo toco una vez completo con un par de fallitos, como va a ocurrir, y luego ya desmenuzamos la parte A. Os repito, esta es la parte A de al menos tres partes. Parte A, una parte B que haré el día que, que me la sepa, y una parte C que haré el día que me lo sepa. Venga, vamos. con los dos primeros compases, el 1 y el 2 son bastante facilitos se nos complica un poco la vida en el tercero, en el cuarto y en el quinto ¿vale? y en el sexto quizá también entonces vamos a empezar haciendo... perdón hasta aquí, ¿vale? y qué es lo que estamos haciendo aquí, pues estamos pulsando al unísono, pellizcando eh, la segunda y la tercera o la tercera y la segunda, y luego la cuarta y la, y la segunda. Entonces, estamos 5-5 en el quinto traste de la tercera y la segunda. Ahora con el pulgar vuelvo a dar en la, en la tercera. Me muevo hacia el traste cuarto de la tercera y vuelvo a dar con el pulgar. Ahora tengo que cambiar de postura, me voy a ir al traste séptimo de la cuarta. Y sigo con el pulgar vale ahora voy a tener que cambiar no puedo seguir eh, no puedo bueno pues podría hacer esto pero me interesa más hacer esto cambiar de esta postura a esta postura porque me va a hacer falta luego el dedo aquí, vale entonces vale es decir he pulsado cuarta en el quinto el segundo en el quinto pulgar de nuevo en el quinto de la cuarta y ahora la, tercer, la cuarta en el tercer traste, la segunda en el quinto, esto no lo he movido. Esto digamos que es una nota pedal, nota pedal significa que se mantiene, si os fijáis, voy moviendo este dedo, estoy haciendo un, un, una, no sé cómo llamarlo porque no tengo ni puta idea de música, un descenso cromático puede ser. Y ahora viene lo más complicadillo, una de las partes más complicadillas de la parte A, que es... Me voy al traste séptimo de la, de la primera. Traste, traste sexto de la segunda. Ahora pulso a la vez la cuarta, en el cuarto traste y la primera al aire. ¿Vale? Y ahora mientras esto sigue resonando, voy a meter el traste quinto de la tercera. La, la segunda al aire, repito en el traste quinto de la tercera Esto Ahora la segunda y la tercera al aire Vuelvo a darle otra vez con el pulgar en la tercera Y ahora hago esto al unísono también Tengo que hacer un pull off en la... La tercera cuerda del 2 al 0. Pulso con el pulgar en la tercera, en la cuarta, en el tercer traste. Todo esto sería. ¿Vale? Este sería el compás 4 y nos vamos al compás 5, que no es fácil tampoco. Tengo que hacer pulsar al unísono, la quinta y la, y la cuarta en el segundo traste al unísono, significa las dos a la vez y ahora tengo que hacer manteniendo esto pulsado hago pulso la segunda y la tercera perdón, la, la cuarta y la tercera la cuarta en el segundo traste la tercera en el, en el tercero y tengo que hacer un pull off hasta el traste 2 de la tercera y remato este, esta pequeña frasecita con la cuarta al aire y la ter y la tercera en el tercer traste. Esto no es fácil, ¿vale? Esto requiere que lo practiquemos quizá de manera aislada. ¿vale? Ahora viene otra frasecita ya en Acabamos el traste, eh, perdón, el traste el compás 5 y nos vamos al traste, el compás 6, que es ¿vale? para rematar en un acorde de la mayor, en el cual vamos a estar pisando de momento a cuarta y la tercera en el segundo traste y vamos a agregar con el, con el meñiquín, vamos a agregar el segundo traste de la primera. Entonces estábamos aquí. Y lo tengo que hacer un pull off 3-2 en la tercera y en la segunda. ¿Vale? ¿Vale? Esto es posible que también haya que, que practicarlo de manera aislada. Ahora, aire la quinta. Y... Tercera, perdón, primera en el tercer tercero. Esto podemos hacer así, que es como mi tendencia natural hace, pero en realidad es más interesante hacer porque voy a, a, a necesitar. Yo lo que hago es, y lo hago mal, es. ¿Vale? Así, que es una opción. Pero es mejor poner la cejilla así de esta manera porque así. Así es más fácil hacer lo siguiente. Es un, es un vicio que yo he cogido y, y ya si lo, si lo podemos quitar y hacerlo, no hacerlo así desde el principio mejor. ¿Ves? Se, se me va el dedo ahí. Tendría que hacer. ¿Vale? Aquí le doy con el de, dedo medio. <coughs> eh, segundo, se, primera y segunda en el tercer traste y ahora hago. tercer traste de la segunda quinto traste de la tercera y ahora hago lo mismo pero en la cuerda segunda y aquí con un hammer -on. ahora sigo en el tercer traste de la primera y segunda y ahora le voy a... esta frase es muy chula, es... digamos, empiezo el compás 7 con, con esto que habíamos dicho al aire pero inmediatamente hago un jamerón en el traste 7 de la tercera, ¿vale? Y continúo con... ¿Vale? Repito... Se puede hacer con este dedo, que sería lo ideal, con el dedo mmm, anular, pero yo tiendo a usar el corazón te complicas la vida. O sea, si estamos buscando simplicidad de movimiento y no tener que hacer muchos cambios de dedo, es mejor utilizando el, el anular. Y ahora... ¿Vale? Esto es un pull-off 65. Y ahora vuelvo a empezar un poquito con, como, con la frase inicial Pero esta es la única similitud, y a partir de ella es distinto Al aire Y ahora otra frase muy chula que es Hago cejilla en el traste 7 de la tercera y la segunda Y hago un jamerón a, en la segunda en el traste 8 Una cosa que yo suelo hacer que no es lo que pone aquí, pero creo que suena mejor. En vez de hacer un isolo puro y duro, hago un poquito de. ¿Vale? Lo separo un poquito. ¿Vale? Sin, sin que se separen demasiado, pero. Como esto, ¿vale? Entonces estamos aquí. O. ¿Vale? Aquí voy a meter ahora traste 7 de la cuarta y traste el quinto de la segunda, de la tercera, perdón estamos aquí ahí y ahora otro jamerón. la tercera, 5, 7 ¿vale? trastes quinto de la segunda y ahora todo esto que no me está quedando muy claro estamos aquí un poquito como un triplete de esto un, no sé, un tresillo creo que se dice en español ¿Vale? y con esto ya prácticamente rematamos son los últimos dos compases tengo que hacer yo he hecho un hammeron pero es simplemente pulsando aire tercera segunda eh, tercera en el segundo traste veis cómo me trastea por el por el traste comido que tengo aquí vale y ahora voy a hacer un hammerón 2 4 un slide hasta el traste quinto vale así la cuarta al aire, y ya rematamos con, ¿vale? Estamos aquí, y vuelvo a empezar, empezando en el traste de quinto, ¿vale? Lo estoy tocando a 200 por hora, ¿vale? Esto es... Eh, la versión que, que, que estoy creando eh, con acompañamiento de una guitarra rasgada estilo, vamos, y con batería y todo estilo country eh, pues va como el doble de lo, de lo que debería ir. <coughs> eh, si os descargáis alguno, o si veis algún vídeo por ahí veréis que, que se toca como a 30 bpm o por ahí. vale, Esto es... Así. Rápido voy, más lento. El problema es que a mí así me, me, me, me mata, me duerme. Vale, entonces prefiero tocarlo más que es más del doble de lo que debería ser pero es un banjo un banjo no tiene no tiene ningún tipo de, de sustain y, y la verdad es que tan lento no es lo mismo un violín que va que le va dando el sustain con el arco que con, con esto que no tiene sustain ninguno bueno, y esta es la parte A la parte A que es la conocida y la más fácil digamos <coughs> ya eh, otro día volvemos con la parte B.